Cientos de pájaros muertos han sido hallados en un cementerio de Bali, indonesia. Después de que cayeran del cielo sin ningún motivo aparente, fue la noticia que sorprendió a aquella región del mundo. Y es que nadie sabe a ciencia cierta qué les ocurrió a las aves y el por qué precisamente se encontraron a decenas de ellas sobre las tumbas. Algunos creen que un hechizo o brujería se desató contra las aves que pasaban por el sitio. Como si se tratara de una historia de ocultismo o de terror, cientos de pájaros fueron encontrados muertos en el cementerio. Las aves, en su mayoría gorriones, cayeron en el panteón de Yanjar, en la citada isla de Indonesia. Las autoridades locales inicialmente dijeron que el incidente fue causado por causas naturales agonizantes, algunas aves, aparecen tratando de emprender el vuelo en un video aficionado. <risa> luego de caer y golpearse de manera misteriosa y precisamente en un campo santo. Espacios que también están ligados a temas de espiritismo o brujería. ¿Coincidencia? Las autoridades creen que puede haber ocurrido un fenómeno meteorológico adverso o debido a la contaminación atmosférica de la zona. La portavoz del Departamento de Salud Animal de Yangya, Regency Mede Santiarca afirmó que posiblemente las muertes masivas de las aves fueron causadas por condiciones climáticas extremas. <muchas> Sin embargo, esto no deja de ser un misterio tétrico, el hecho de que precisamente cayeran en un cementerio. Ya que alrededor del mundo se han reportado casos similares, pero nunca algo como esto. Es como si el cementerio fuera una especie de triángulo de las Bermudas que atrajera a las aves hasta su muerte. Sin duda, algo inquietante. Deja tus comentarios sobre este caso, me interesa saber tu opinión.